Ah, ah. Buen giorno, de chiste, fuimos más. Hoy es una jornada bellísima. Aunque hoy no noche el sol tú sei el sol, tú ilumina donde te trovi. Y para el giorno de hoy como puedes guardar el portato mi valilleta mi valilleta con peso. ¿Cuál es nuestro objetivo del giorno de hoy? Tonificar, Le gambe el brazo, el abdomen, todo el cuerpo. Vamos a hacer un, vamos a hacer un circuito total body con el peso. Da Pablo, yo espero que tú facies estos ejercicios del inicio fin y la fine vas a ver grandes resultados ok voy a meter esto cua. vamos a mover un poquito los, los brazos los brazos ta, ta. vamos a hacer un poquito de ballet, tomando el bachino cierro y salgo y salgo me muevo con peso ok vamos a iniciar con vamos a hacer un piccolo riscaldamento y dopo Dopo entro con el, el circuito, el circuito, el circuito vamos a hacer así, vamos a hacer 45 segundos, 45 segundos con 30 segundos de recupero. El peso es, es, es muy relativo, tú puedes prender 2 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg. Todo depende de tu condición física. Ok, tengo aquí mi, mi, mi, mi cronómetro. Ta, ta, ta. Me muevo, me muevo. Perfecto. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, sí, da un poquito de corsa, corsa en el posto, corsa, corsa, corsa, ta, ta, ta, ta, ta, vamos a contar 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos a hacer un poquito de... el jumping ya, vamos a hacer, abro el y avante. Prepárate.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 Corsa, corsa en el posto, corsa, corsa, corsa, corsa, corsa, ta, ta, ta, ta, usa la braccia, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Guarda que vamos a hacer, vamos a hacerlo dieci volte, vamos a hacer Squate. y el cuando salgo toco punta de pie, guardate, guardate, ta, uno, ta, due, ta, 3. Ta. 4. Ta. 5. Ta. 6. Ta. 7. Ta. 8. Ta. 9. Ta. 10. Ok. Perfetto, perfetto. Prendo il peso. Tengo. Ho preparato prima il peso con i manubri. Eh, habíamos bisogno de de un tapetino aunque hay la rotaciones que no que no manque la hidratación que no manque la hidratación ok voy a meter mi, mi timer e iniciamos este workout para meterte en forma total body 45 segundos de laboro, de esfuerzo, con 30 segundos de recupero. Ok, prepárate, prepárate, prepárate. Eh, vamos a meter este cuá, tapetino, porque es tapetino. Ok, okay prepárate se inicia, 3, 2, 1, vía, Four, three, prendo el peso, two. prendo el peso, vamos a hacer un poquito de corsa, corsa, corsa, corsa, como cuando uno está en el aeropuerto que lo van a echar el aéreo, debe correr con el peso, porque si no el aéreo lo va a echar, a mí, una vuelta, casi me hace el aéreo. Andaba de de, de de Munich a, a Singapur. Oiga, cinco minutos con dos valilletas en el aeropuerto, lungo con el aeropuerto. continua así. Muévete, ta, muévete, muévete con el peso en la mano. Sí, si, sí. Si. Se siente, ¿no? Ta, ta, ta. Ah, ah. Camina, sí. Si. Fuerza. Usa la fuerza en el abdomen, ok. Perfecto, perfecto. Vamos a hacer nuestro próximo. Vamos a no, como vamos a repetir tres vueltas, siempre con el exceso, siempre con el exceso, siempre con el exceso. Ejercicio, siempre, siempre, siempre, siempre. Ta, ta, ta, con el peso, la caseta de agua, ¿no? adquiere ta, ta, ta. un poquito de resistencia ok prendo el peso va si si sí. sí. sí. sí. mueve mueve mueve eh. una buena postura Sí, sí, sí, si Continua, Ah. si si sí, sí si si si Ah. Resiste como un caballo ah, ah, vamos sí, tú puedes tú puedes si si si sí, sí, si si si si si sí, sí, si sí, sí, sí, sí, sí, sí, que sí, sí, sí, sí, sí. Okay. Eh. El Polpacho 60 y por movimiento, ¿no? Eh, eh, eh. Ok. Prepárate. Última vuelta. Última vuelta. Te puedes hidratar, hidratar. Hidrátate. Hidrátate. Último esfuerzo. Uh. Último esfuerzo <tose> con la varilleta. <tose> con las confesiones de agua. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. sí. Muévete. 動け。せ。動け。動け。せ。せ。動け。動け。せ。動け。あ。あ。あ。あ。あ。 nuestro próximo ok nuestro próximo vamos a hacer el piegamento este si es duro este si es fuerte con este no se esquece piegamente piegamente y montan climber piegamente y montan climber Hago un piegamento el peso avante piegamente salgo uno avante piego uno avante dopo dietro Montan climber tres volte prepárate vado qua vado qua sta avanti escendo sta avanti sta sta mountain climber uno due tre va piegamenti sta vado avanti piego vado avanti escendo mountain climber uno due tre Nuevamente, piego. Avante. Uno. Piego. Avante. Piego. Tras. el climber. Uno. Dos. Me ah, dio ja, ja. ah, ja, ja. no, solamente perdido. Le bebo un poquito de agua, de agua. Que no manquen las hidrataciones. Agua, agua, agua. Pura y naturales Tanta gente, no, Pablo. Ve cuál cosa extraña. Cosito, turba fuerza, no. Tú te alenas conmigo. recuérdate que tú no compites conmigo. Tú compites con tu exceso <tose> Nuevamente. Nuevamente va. Salgo. Avante. Va. Avante. Piego. Salgo. Monta el clive Uno. 2, 3, nuevamente, 3, avance, va, avance, va, mountain climb, 1, 2, 3, va, piego, avance, piego, Uh, madre de Dios Dai, Manca la última, la última, la última La última, la última La última La última, la última. Uh, Les uno te regala niente es uno, uno Tú toco este esfuerzo, vendrá pagado. Yo sono 22 años Que me aleno ¿Cuántos años o yo? <ríe> Prima poi te lo digo <ríe> ah, Vamos, vamos, vamos Último esfuerzo se va, se va, se va. Se va. Uno. Va. Dos. Due. Uno. Dos. Due. Tres. Va, se va. Adelante. Nuevamente. Ah. ¿Se siente? Mountain 1, 2, 3, se va, Avante. nuevamente, uh, madre de Dios, me asfalto mal, me asfalto mal, ok, el próximo, el próximo, vamos a utilizar el tapetino o aunque la herba va bene, el próximo, tú te come in ginocchio è in ginocchio è in ginocchio guardate guardate vamos a fare bicipiti bicipiti tre bicipiti tre uno due tre ok mi alzo ta ta uno due al sopra ok, escendo ta ta precipiti uno, dos, tres cambio ta, ta, uno, dos, tres al terzo, su, nuevamente ta, ta Madre de Dios. 60 con es este ejercicio. 60, 60. Voy a cambiar de, de angulaciones. O si me guardate. Me guardate medio. Tres bichipiti. Tres escuotes. Al terzo. su, elaboramos el espalda. Gambe. Espales y bichipiti. Se va, se va. Uno, dos tres, me ancho ta, ta, uno, dos tres va. Perfecto. Eccendo. Ta, ta, tres, uno, dos tres, cambio. Ta, ta. 1, 2, 3, va, su, va, yendo, 3, 1, 2, 3, ok, último, último, último, último como ejercicio, último como ejercicio, último, no puede que esto sigue abdomen, abdomen, abdomen. 1, 2, 3, va. 1, 2, 3, va. Su. 1, 2, 3, cambio. Ta, ta, 1, 2, 3. Ok, uh. se va. Uno, dos, tres. Uh. Perfecto. Próximo, próximo. Vamos a hacer abdomen, abdomen. Abdomen. Vamos a hacer el Russian twist. Russian. Russian twist. Con el peso. Vamos a utilizar solamente un. Un solo peso, un solo peso. Va. Uno, dos, avanti. Uno, dos, avanti. Uno, dos, avanti. Uno, dos, avanti. Uno, dos, avanti. Uno, due, avanti. Uno, due, avanti uno, dos, avante, avante, uno, dos, avante, uno, uh. madre de dios. Madre de Dios, 60, Se 60. Se si tú no riesces a eh, mantener el pie de sopra, ponlo a tierra, ponlo a tierra. Ta, ta. Tipo un rematore. Cuesta lo fachamos a tierra. Cuesta lo fachamos a tierra. El último, pie su, pie de su. Ok, prepárate, prepárate, prepárate. 2, 3, 1, 2, 3, uno, Entonces, pantalla, dispersa, pantalla, days, viaj거나, ejemplo, rescate, uno, uno, 1, uno, uno, su, uno, su, 1, uno, uno, uno, Uno, uno, su, uno, uno, su, uno, uno, su, ok, eh. okay el último, el último, el último es el último es candela, el último es vamos a meterle todo, toda la energía, todo el poder, todo el power, todo el power. Vamos, vamos. Resiste. Resiste, baby. Resiste. Resiste gladiator. Ok. Se va. Uno. Tra, su, tra, tra, su, tra, tra, su, tra, tra, su, tra. Su, tra tra su tra su tra su tra su tra su tra su tra su tra su Ah, madre de Dios, sento, sento la gamba sento la gamba que... El próximo, vamos a elaborar un poquito el espalda vamos a hacer un poquito el dorso, el dorso, el dorso, el dorso, el dorso, el dorso, el dorso. vamos a hacer... Uno, dos, dopo después me... Dopo facho, facho, me meto en squat y facho espala frontale Tanto tú lo no con conmigo, no te preocupes, no te preocupes, tú lo no con conmigo ok, posiciones, guardalo pa, posiciones, va, uno, dos, para adelante, cuesta, yo ok, nuevamente, nuevamente, dietro, dietro, uno, dos, ta, ta, terra, ta, uno, dos, Aterra. ¡Tá! ¡Uno! ¡Due! ¡Tá! ¡Aquí! Lo así, de lado. ¿Se siente, no? Se siente el dorso. Se siente el dorso. Uno mí, tú no compites con tú compites con tu stesso. Oh, ok <tose> okay, se va. Uno, tra, tra, tra, uno, tra, tra, 3 3 3 2 2 ok sí. uh. último, último último último de dorso Estamos tonificando todo el cuerpo. Abdomen, brazo, espalda, esquina, todo. ok, se va. Va. Uno. dos da, okay. terra Se va, Está. ah, puro dorso, ah, se oh. va, ok, por último, vamos a hacer, lateral, eh, y a fondo, madre de Dios, Cuando se esquerce, Cuando se esquerce. Prendo el peso, prendo el peso, guardate, arriba, abro grande, echando, tra. Cambio. Esciendo. Arribo. Dietro. Atrás. Cambio. Dietro. Ok. Abro pie. Uno. Va. Due. dietro, dietro, dietro. Atrás. Dietro, dietro. Tra. Ok. Cambio, cambio, cambio, cambio. Uno. lado dietro Vietro sí. dietro Ta. Ah. ok perfecto vamos a el primo pueden tener un poquito de agua con lo que tú voy madre de dios 60 60 el entrenamiento 60 vas a ver grandes resultados se está entrenando al menos de 2 de 3 vueltas Prendo el peso abro abro abro uno grande grande grande tuve vado dietro da. también lo también puede también lo puede ser avante ok cambio cambio uno tuve vado dietro da. vado dietro da. ok si sí, va uno va. Vado dietro, dietro, dietro, ok, se va, uno, perfecto, manca un ejercicio y finalizamos por el giorno de hoy, hayamos repetuto tres vueltas o un ejercicio, tú puedes modificar el tempo, aunque el peso. Okay. Esto lo vamos a jugar avante, <tose> avante, avante, avante, avante. Va. Uno. dos, Vamos avanti, avanti, avante, avante. Avante, avante. Abra, abro el otro. abro el lato, Ta. Abro lato. Ta avante, avante avante, avante abro el lato, abro el lato gamba de rita, gamba dirrita, rita avante ginocchio, no supera la punta del pie Va. uno dos mano avante cambio, cambio, cambio ah. Madre de Dios, no ha estado así eh, fácil, ni aunque difícil, habíamos hecho un óptimo labor, un óptimo entrenamiento, si lo habéis hecho, no te dimenticare a estos ejercicios, abinarle una sana y correcta alimentación y un poco de cardio, cardio cardio. y estos ejercicios, tú serás siempre alto, grande, grande, grande. Te aspecto a un nuevo allenamiento. Si tú ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso. Si tú guardas en el canal o una playlist, eh, ejercicio moderado, e intenso, gamba, glúteo, con elástico, con el TRIS. Todo cheli. cuello, eh, a condivide con este video. De cuore, Pablo.